Me doble, me hice triple. Me morí, boludo. ¡Hijo de perra! Bueno, bien, bien, bien. Está lleno de gente ahí, boludo. No me ve la verga, eh. Cámara destruida. Cámara destruida. Uh, esta tiene la misma pista que yo, boludo. ¡Nooo! El 78 vete la, la, Jorge, vete la, vete que te cure. A la izquierda, a la izquierda en fondo. ¡Ah! Eja se curó, boludo. Bueno, concha de su madre ¿eh? 40 le saqué, boludo Así que sí, se recuró La reina se comió dos cabezazos, boludo La reina, no hay reina, amigo ¿Cómo te quedas? La reina no, la reina Bueno, me voy a llevar una free kill en esta, boludo Quiero intentarlo sucio Efe ¡No! 500 de ping, este gente, este... hasta la próxima. ¿Hasta la próxima? ¡NOOOOOO! Le pegó a uno. ¡Currame, currame, currame! currame Le pegó a cinco. ¡Mira! ¡Mira dónde está el Fenix, boludo! ¡Eh, eh, eh! ¡No! Estamos escondidos ahí todo el día, boludo! ¡Está muerto! La cámara destruirá. Escuchate, eh. Ahí está, ahí está. Un tiro. Ah, está un top, bro. Un tiro. No, watch Man, mira Hay más gente acá, eh. Hay más gente acá. El Phoenix arriba, ¿eh? inside. Guarda con espalda, guarda con largo. como... como el Phoenix. Dale. Viene por acá, viene por la espalda. Nice. Oh, boludo, ah, mira, ¿qué, boludo, ¿qué boludo? hace ahí, boludo? Creo que no hay fusea, ¿eh? ya está. Ah, bueno, pues, Bien, bien, bien, buenísimo. Está arriba, boludo. Juju. Nada, nada. Buenasa, buenasa. Buenasa. Yo voy a bajar un poco más, me pego tres tiros. Guarda. Guarda, oh, guarda. guarda. Oh, corre, corre, corre. corre. Uh. No me acá por si la duda, viste. No, no le robo, boludo. Esto es mi cámara. Me van a agarrar la espalda, van oh, a Yo acá puse una trampa, puse una trampa. Eh, pongo una trampa de baños. no Allá arriba hay uno, Jorge. A ver, Lucas, un... guarda, guarda, Lucas. F. Mató, boludo, mató a pista, boludo. Pasame la spy, pasame la spy, planta yo. Guarda abajo, guarda abajo. Oh, Ahí. Uy. Tengo, puse trampa en, dos, en los dos lados. Boludo. Qué mala suerte. Andate, Jarma, andate. Si, si, te vas a reportar pero Si, sí, claro. No, te viene uno por ahí, por ahí adentro. Te viene uno por adentro, adentro, boludo. Está. No, fe boludo. Ah, joder, chabón. Nah, no, ese que tiene apego, boludo. EFE, ¿dónde está? Ay, ayuda al ayuda, Ay, está... portal, porfa. Voy, voy, voy. No, uno está echado acá. Mata. Y la concha, la loca. Le pegué, boludo. Me estás jodiendo. Están los tres en portal boludo. Nice, está en el otro ahí. Queda ah, queda uno, queda uno. Lo tenés porque lo tenemos solo. Ah, no llegué a disparar boludo, Hacete la penta boludo. Está a, a menos a, 127. Los, puede, a, está tuyo, está tuyo. a menos 127 está, eh. La spike es mía. ¿La Te viene por larga. Te viene por ahí a la izquierda. Vamos, una balita. Guarda la... que capaz me robó la AP la No tenías AP, ¿no? Yo sí tengo P tenía P, Uf, güey. cuidado que tenía mejor que se puede comprar el tema Ahí está Buenasa. La presión, la presión, la presión Bien, bien Buena, buenaza, buenasa. buena esa Bien, guacho, bien Bien, bien, la presión, la presión, boludo. La pasó mal, la sí, pasó no, no, mucho. Sí, sí. Bien guacho, no eh. Vamos, vamos, vamos. Está bien, te lo acá. El enemigo menos. Nadie acá, nadie, nadie. Tiro, ¿qué El saco subí ubica allá al esquero de la larga. Tiro cámara para pues, que puedan ver, para ver, tiro cámara. No, no veo la trampa, boludo. Eh, decime si está allá. No veo nada, ahí no hay nada y acá no hay nada, pasa. Planto acá, planto acá. ¿Dónde estaba, boludo? Ah, ya, Vamos, agarralo, Rodri. Bien, bien, bien. Buenas, buenas. Ahí. salí en ventana? Es que siempre me piqueo? Portal, portal, Rodri, portal. El tema la fue de acá, boludo. Bien, boludo. El otro está el en el portal. Si, si, sí, sí, portal, portal. Buenasa, buenasa, boludo. A tu izquierda está la peo, boludo. Muy buena, guacho. Muy buena. Un ¡Mmm! pecado. Ah, está bien, está por ahí. Me oye, oye, llevé pasa, ahí. Al... A ver, a ver, a ver. Que puto. Buena Correte, correte, correte. ¡Ah, correte, correte ah. ¡No me tapaste! Rebote, Nos tapamos los dos, boludo, repete. Hay muro, el muro, el muro. Jorge, apuntado al portal. Hay uno ahí, por ese. mate, matela, maté. La, maté, la, maté. Curame, ¿Buenasa? ¿Buenasa? Ah, te lo, lo curé a Jorge antes. ¡No! ¡La concha es Atan, hay, dos, hay, dos, uh. hay, dos. <risa> hay dos, hay dos, hay dos. Hay dos, hay ¡Ay, me hiciste asustar como una perra! Uno, atrás, atrás, atrás, atrás. Quedan 30 segundos. Planto acá, planto acá. Dale, venderme, anda. Buena. Está, ¿Está FK, FK, FK, FK, está FK, está FK. FK, está FK. Pará, esperá, esperá, y lo bolivigamos. Le, le bueno. metemos un cuchillazo de los tres. Da, agua fiesta. Pa. Acá, retranqui. Esperando escopetazos, boludo. En la carita No, bueno, este mapa que si, si no entran no ganan, boludo. Madre... No, como en todos los mapas, pedazo, hijo de puta Como en todos los mapas, piloto Régono, escopeta, este F por Jorge, güey Que el Fénix que es una puntería de la puntería Mara, que chiste Solo queda más Ah, que pajero, guacho Escopeta, check Agárralo, la pita, boludo F ya, encima el, te robo, Todos los tiros te robo. Hijo de puta. Uh, están todos no, ahí, boludo. Acá, boludo. Oh. Están todos acá, están todos acá, están todos acá. Eh, te, te tiro stun el el y entrada, Coso. Va, eh. Yo me medio mal, pero bueno, tío. Te como del orto. ¿Qué hace ahí? Haz uno abajo a la derecha. Este Le pegué la concha y su madre, loco. Qué bronca. No la mateo, eh. Me veo, me veo la hija de puta Andate, Jorge, date andate, andate, Jorge, andate Tengo miedo Vos corre, vos corre Ahora van y me, me cabecean por acá o no juego más Corre por largo ¿Por qué la bala se fue tan arriba, guacho? ¡Ay! ¡Qué fu... Oh, ¿Qué, ¡Doble! boludo, tío de gira Ah, ¿viste, boludo Ahora no hay en baño, boludo Ahora es recontra B, ¿eh? No, no rojote. ¿Les pega acá? la pega eh, acá, ya pega acá, ya la pega acá. Guarda, uno en medio, guarda medio, guarda medio, yo curo baño, yo curo baño. 60 fénix en baño, 60 fénix en baño. Ok, ok. La ¡Uh, es madre, Estaban todos pegaditos, boludo. Qué mala suerte que tengo, boludo. Roten, roten rápido, roten rápido. Hay uno atrás. Le, le saqué cena al, al, al soba. El Fenix habrá curado, boludo. Mm, está bien, aquí. Ludo, casi se muere, guacho, la mitad de la vida le sacó. El Fenix es el más peligroso, boludo. ¿Allá? Ay, ¿Dónde está? Está entre la esquina de la, de, del muro, boludo. No okay, acá. Okay. No fue a y tirá la ulti, ¿Qué Va queda otra. Tira a ulti, Reyes, tirá ulti. Está, está, está. Yeah. Bien, bien, guacho, bien, macho, bien, bien, hay, bien. Hay uno ahí, en esa campana. No, campana, aquí, bro. Cerca. Bien. ¿El otro? A, pero, tirá okay. la ulti. ¿Dónde anda todo el mundo? campana es A la derecha. Ahí, ahí, campana arriba. Hijo de puta, boludo. Mirá, ¿eh? ¡Hija! ¡No, boludo! ¡Sí, bien, Jorge! Fía, bien. Fía. Oh. Bueno. Venga, por favor. ¡Bien, Se me refirme. lo Van a arrullar, no, loca, loca. no, no! ¡Me arrullaron, boludo! Tranquil. ¡Queda un enemigo! Oh. Acabó, ¡Defusen, defusen, defusen! ¡Defusen, defusen, defusen! Se lo matan a este pato ¡Defusen, de defusen, defusen, curaron, ¡Bien, bien, bien, bien! Vamos, vamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ¡Y sí. ya! Bien, bien, Bien, bien, bien, bien, bien ¿Activó la cámara no? Sí, sí, sí O sea, que si yo voy por acá no voy no, que saber pues, que estoy acá 78 en medio Ah, campeando, boludo Bien, Rodrigo, rotamos, rotamos, rotamos. Ahí sí, oh, bueno. ahí está. Eh. Eh? para atrás, andate para atrás. ¿Cuánto hay ahí, Grace? Haceme tiempo, haceme tiempo. No, vos, vos, vos. Hace, haceme tiempo, haceme tiempo. Uy, tiene AP, amigo. Ah, están los tres, están los tres. Hay uno acá, a la derecha, ahí. Sí, ahí bueno, hay por uno ahí, hay uno ahí de la derecha. No, no, no le tires esa. Qué? No, tiraste muy mal la ¿Dónde están? ¿Están 30, está 60, 60. 60. Está ahí arriba, en ventana. ventana, ventana, ventana. ¿Puedo esperar nomás? Sí, sí, sí. No que por 14 segundos. Agarro la la Phantom. Ok, ok. Ya oh, pues vale. vale. oh, es está tranquilo, tranquilo. Ricky, ta, ta, eh eh bien, bien, guacho Guarda, guarda que capaz que rota boludo Estoy estudiando con la cámara, tranqui Queda un enemigo Está no. acá arriba Queda un enemigo Nada, amigo, este ¿Qué arma, arma ¿Qué es, una tiempo? Bien, es una... Bien, bien, a pisto lo mató, boludo se, se me fue el arma a la mierda, boludo es así para arriba, boludo. Te rompí el muro, te rompí el muro. Escuché gente en baño, ¿eh? está ahí, está ahí, está ahí. Plata de acá. Aquí. El aquí. Pero la bomba está ahí, ¿no? La bomba está nada tranqui, tranqui. Cubrí la bomba, güey. Tiene muro. está muro. Hay uno ahí. Bien, buenísimo Le arre, watch. Le arre, le arre. Está ahí, si Bien, guacho. Ahí estamos, ahí estamos, estamos. Guarda con la espalda, guarda con la espalda. Cubrí el gol, cubrí el Listo, listo. Curro baños. Cuaran baños por Quedan 30 segundos. Bien, bien, ah, bien por la espalda. Tranqui, tranqui. Bajo el Queda un enemigo. Está acá, está acá. acá. Salí, ahí, salí. Vamos, guacho. Bien, bien, gente, bien, bueno, bien. bueno, bueno, bueno. Así te vi, para, para mí es B, guacho, pero bueno. Acá, acá hay una. Mantenga tus lugares, mantenga tus lugares. Es es B, B, B, B, B. B, B. Bajó, bajó el cipher. ¿Tuyo, rey ¿Tuyo? Bien, guacho. Dale, pega acá, güey Ah, buenísima, gracias, wey. Gracias, gracias. ¿Qué viste, Rodri? ¿Estamos? No hay nadie, eh. Che, está el. Hay uno en. en A, boludo. Nada que ver. Igual la espag no, está acá, ver, así que. Acá. Fuck. Uy, le a pegué a ver, justo. Vinieron los dos por portal. Listo, listo. Le tiro ulti y ya fue, boludo. A la mierda. De... Ah, está raíz ahí. Ah, no la vi, boludo. No, era buenísima la que le hacía. No, encima que no los matan, boludo. Gánenla, ganenla, ganenla. Quédate, quédate, quédate. Vamos, Luca. Te echa a la raíz. Está ahí, está ahí, está ahí, Luca. Ahí, ahí, ahí. Vamos, bien, bien, bien. <ríe> <grandes>. <ríe> ah, está